Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy les traigo la review, unboxing, eh, revisión, bueno, eso es review, de un álbum de Ben 10, oficial Este álbum es de una editorial peruana que se llama Berlín, en el cual se recopilan las 4 series de, perdón, las 5 series de Ben 10 El álbum se llama Ben 10 Toda la Saga y recopila la serie original, Ben 10 Alien Force, Ultimate Alien, Omniverse y el Reboot Vale, este álbum solamente se puede conseguir en Perú, salvo que eh, lo pidas, se lo pidas a alguien de allá que te lo envíe, que alguien que conozcas va, viaje a Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en mi caso me lo consiguieron porque yo soy de Chile, para los que no sepan todavía, soy de Chile, entonces era imposible tener este álbum. Pero logré que me lo consiguieran. Eh, y aquí está. Bueno, el álbum y un paquete de 50 sobres. Que para los que no sepan ya lo, ya lo estuvimos abriendo un poquito. Eh, en un stream. Ahí, ahí pueden ver lo que estábamos consiguiendo. Y en este video vamos a abrir más sobres. Vamos a abrir estos. Estos vamos a ir en este video. Eh, hay distintos tipos de sobres. Está el de Ben 10 Clásico. El de Ben 10 Ultimate Alien. El de Ben 10 Universe. Y está el del Reboot. Pero no lo encuentro. Seguramente ya me... Ya se me acabaron el formato del reboot. Sí, pero ya no está. Pero voy a dejarles una foto en pantalla. Y vale. Vamos a hacer una revisión del álbum. Disculpen si el ángulo de la pantalla no es el apropiado para que se pueda ver todo el álbum. Pero es que no tengo otro trípode. Aquí podemos ver a Bestia, XLR8. Eh, aquí a El Hybrid. A Fuego Pantanoso. A Actrodáctil, a Rat. A Fuego y Ultrate. Por la parte trasera, que es muy linda esta parte. Podemos ver aquí a cuatro brazos, diamante, fantasmático, T overflow, Wildbine, canon por fuego, eh, shock, squash, bullfrog frío, bestia, bumbosaurio, cerebrón, goop, el dn alien y fuego pantanoso. Esta parte de atrás está muy linda, me encanta mucho. Vale, vamos a empezar a revisarlo por dentro. Yo le di un vistazo rápido, no lo he visto tan detalladamente, así que en este video vamos a verlo detalladamente. En primer lugar, en las primeras dos páginas podemos ver que está... Por cierto, si el video es muy largo, discúlpeme, pero es que quiero hacer una revisión extensa y bien detallada. En la primera página podemos ver a Ben, a, bueno a todos los Ben, a los cuatro Ben, y que dice Un extraño reloj se pega en la muñeca de un niño de 10 años y desde ahí comienza a transformarse en aliens con poderes ultra especiales que protegerán a la tierra del mal. Los años pasaron, el niño creció, los alienígenas se multiplicaron y los desafíos que él y su grupo tendrán que enfrentar no paran de aumentar. Sigue el álbum de todas las sagas de Ben 10 que hemos preparado para ti. Bueno, aquí podemos ver el Ben 10 clásico, el Ben 10 de Ultimate Alien, el Ben 10 de Omniverse y el Ben 10 del Reboot. En la siguiente página, ya empezamos de lleno con la serie clásica. Podemos ver aquí a Ben de la serie clásica con un Omnitrix troquelado. Y bueno, Ben Tennyson es un niño de 10 años que encontró el Omnitrix. Un poderoso dispositivo parecido a un reloj que le permite convertirse en 10 alienígenas diferentes. Y dice, buen Tennyson... Aquí, dice, bueno, aquí ya empezamos con los aliens Fuego, sale su nombre eh, La silueta Como pueden ver aquí en bestia Bueno, un dibujo en la silueta más que nada Ah, pero sale el un matrix de AF ¿Qué pasó ahí? <ríe> bueno, sale la especie y el planeta Ahí está fuego, ahí está bestia eh, Diamante Y una imagen de fuego muy bonita aquí atrás Luego tenemos aquí cuatro brazos A materia gris Acuático Fantasmático eh, insectoide, Ultra T Aquí está XLR8 Ok, vale, creo que hay más de un sticker por Alien Puede ser Luego seguimos a esta parte que es la de Alien Force Aquí este lado muy bonito Está muy bonito, la verdad eh, De las venas troqueladas que son blanco y negro Entonces es como para hacer una imagen muy linda Pues ver a los 10 Aliens originales de Alien Force Al Hybrid y a un Caballero Eterno Aquí podemos ver que dice 5 años después de los acontecimientos relatados en la serie original Ben Tennyson de 15 años elige una vez más usar el Omnitrix Junto con su prima Gwen Tennyson y su ex-némesis Kevin Levin Ahora los tres deben trabajar juntos para reunir y entrenar a un equipo de otros héroes adolescentes Está Jitre y Goop En la otra página está un mongosaurio y eco-eco Aquí podemos ver Fuego pantanoso, Goop Frío Cerebrón Piedra un Mungosaurio, G-Tray, Diamante, Eco Eco, Alguien X, Mono Araña y muy grande. Okay. Aquí la siguiente página. Fuego pantanoso. Cannonbolt, Upshuk, Star, Rat, Kevin Levin, Maxwell, Tenison, o no sea, el abuelo bola Max, a ver qué dice. Kevin, tras ser derrotado por Ben, trafica con tecnología alienígena ilegal. Vuelvo con meses a venirse a ellos y ser un plomero como su padre. Maxwell Tennyson es recordado en la galaxia por lo que mucho hizo por ella. El Omnitrix fue creado para que él sea su portador y a una ciudad lucha junto a su nieto. Bueno, el abuelo Max suyo. Gwen Tennyson se convierte en una adolescente seria y responsable, muy comprometida con su misión de salvar al mundo. Está enamorada de Kevin. Alan Albright es el Pyronite, ¿no? Alan es hijo del plomero Pyronite y una humana. No sabía nada de sus poderes hasta que una mañana incendió su cama. Bueno, eso dejó de ser canon cuando pasó lo, lo de la Raíz en Omniverse. Eh, villanos, Caballeros Eternos, una organización mundial clandestina fundada por Sir George en la Edad Media. Vilgax, cuando se entera de la existencia del Omnitrix, decide que ese valioso objeto es el que asegurará la conquista del universo. Vulcanus, es un traficante buscado por la justicia, en realidad es un pequeño que pilota su traje. Hybrid, Uy. dice: se considera una de las razas más puras del universo y pretende destruir a las demás por ser inferiores. Los Dene aliens, sirvientes de los Hybrid. Eh, se forman con su huésped controlado por un Xenoxita. Que son esos como. Pulpito chiquitito. Vale, aquí partimos con Ultimate Alien. Ben Tennyson, 16 años, es ahora una superestrella de renombre mundial. El Omnitrix ha sido destruido, pero en su lugar está el Ultimatrix. Ben debe aprender a manejar su nueva fama y también debe luchar contra alienígenas nefastos, liderados por Agregor, que están empeñados en extender destrucción por toda la galaxia. Buena nodita. Un día descubre que su abuela es de una raza alienígena muy poderosa y le hereda su poder. Aquí podemos ver más troqueladas: Kevin Levin de metal, Kevin Levin de piedra. Kevin Levin excede la composición química de los elementos de su alrededor. Qué, qué forma más linda de decir que absorben materiales: un mongosaurio supremo, eco eco supremo, cannonball supremo, frío supremo, monoraño supremo, fuego pantanoso supremo. Ok, anfibio. Eden. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí, porque si es de Omnitrix no se llama Talpaedan. ¿Quién es Talpaedan? Terra Spin. Tortutornado. Lodestar, Diamante, Nanometch, Rat. Rat ya me había tocado, tocó dos veces en. en Alien Vale, y aquí empezamos en Omniverse. Ah, no, aquí está tu Tornado, acuática. Talpaedan entonces. ¿Quién es? ¿Cómo... ¿Cómo va a ser uno? ¿Hay uno que no me acuerdo? Energía, amenaza acuática, torto tornado. Están todos, ¿no? Tal vez ni siquiera, no En fin... Mira, yo no sé. Vulcanus y Agregor. Es un traficante criminal, pese a una enorme apariencia, se revela que en realidad es un pequeño piloto a su traje. Agregor, un osmociano que quiere absorber los poderes de un celestial sapien para poder controlar toda la creación. Y aquí empieza Omniverse. Kevin y Gwen deben ir a la universidad. Ben se quedará solo con su abuelo Max, quien le asigna a ver un nuevo socio plomero, Rook, que es muy hábil con su herramienta p 50 Pero es sin experiencia. Ben lo acepta regañadientes, especialmente porque un nuevo y misterioso villano lo tiene en la mira. Al parecer Ben pudo haber encontrado a su nuevo amigo. Rook es el más eficiente graduado en la academia de plomeros. Si es el más eficiente graduado, ¿por qué me dices que no tiene experiencia? Eso es ilógico. Vale, Aquí podemos empezar con los de Omniverse: Alien X, Frío, Feedback, Crash Hopper, Bullfrag, Astrodáctil, Cannonball, Diamante, Blocks, Multiojos, Armodrilo, Dito. Ok, aquí están de lleno con los aliens. Rat de nuevo: Gravatak, Attack, Halcón, Snarrow, Fuego, Cuatro Brazos, Shock Squatch, Un Menaza Acuática, Bestia, Tortu Tornado, Ultra TXLR8, y los villanos: Albedo. Era el asistente de Asmuth que sobrevivió a Nitrix monosaurio Albedo. Su apariencia es tecnoorgánica. Tecno casi como un cyborg. Crabdozer. Ok, estos son los... Uy, no me sale la palabra. Depredadores. Moraña de Albedo. Eón. Viajero interdimensional. Es enemigo del profesor Paradox. Fistina, una de los comerciantes del mercado negro junto con Barbusco, Burbus Gasco y Liam. Caballeros Eternos. Musilator, es la muestra de ADN del Nemetix de una especie desconocida. Kyber. Franken. ¿Qué? ¿Cómo que como villano? Vilgax, puede tener lanzarrayos con sus manos como bolas de energía. Eh, Slangworn. Tokustar Mutantes. Vulcanus. Y empezamos con el Reboot. Ok, Ben Tennyson, ¿qué dice? Un meteorito caería sobre la Tierra cargado con un dispositivo misterioso, el Omnitrix. Ben lo encuentra y recibirá el poder de transformaciones en 10 aliens. No, el poder de transformarse en 10 aliens. Con poderes y personalidades diferentes. Creado por Asmuth, traductor universal, escáner de ADN. Okay, la Rose Bucket, el Omnitrix, Aliens, ahí está el Ben. Cuatro brazos, Cannonbolt, Enormesaurio. Me gusta que respetaron como la traducción. Diamante, fuego, G-3. Veamos la descripción de fuego. Si el calor se te fastidia, entonces fuego no es para ti. G-3. A una velocidad supersónica es capaz de maniobrar en el aire con facilidad. Enorme saurio. Es capaz de destruir fácilmente los edificios que le rodean con su fuerza increíble. Diamante. Tiene un cuerpo compuesto de completo, no por completo, de cristales verdes. Ok. ¿Qué tenemos más acá? Más aliens. RAT XLR8, Canon Battle Fuego Mnickets, Enorme Saurio, Mnickets, Kicks, 4 horas OmniKicks g trade Shock, Slackback, OmniKicks. Ahí tenemos a Rat. ¿Cuántos Rat? Ah, pero es el OmniKicks. <ríe> Shockrock, Slackback, XLR8, OmniKicks. ¿Cuántos Rat quieres en este álbum? Sí. Vale. Se me olvidaba esta página. Max Tennyson, Gwen Tennyson, Kevin 11, Hot Shot, Bash Mode, Prueba, Puño de Cristal. Materia oscura, Quad Smack, Skunkmot, Turnblade, Rooch, Undertow, Breaking Bot. Están bien todos los nombres de los aliens de King. Y esta es la última página. Donde, bueno, los villanos. Gran Anulación, Doctor Animo, Hex, Craft, Vapor Smite, Caballero por Siempre, Vilgax, son Bozo. ¿Qué es la gran anulación? Es el líder supremo de los Fulmini. Usa armas de energía. Ok. Y bueno, aquí están los premios. Que si son de Perú pueden participar por esto. Aquí están las cards. Que son 50. Ahí luego las revisaremos. Yo, bueno, las 50 ya no las tengo. Máximo tendría 47 porque me salieron tres repetidas. Eh, la lámina, eh, hay 192 láminas. Y bueno, aquí te explican un poquito cómo comprar en la página web de Berlín. Y bueno, esta ha sido la revisión del álbum. Ahora para que no se vean con. a gusto a poco vamos a abrir unos sobres. Vamos a abrir. Cinco sobres en este video Vale Este papel es muy Bueno para abrirlo Y dejar intacta las, El sobre pero El problema es que dobla las cards Así que vamos a recortarlo Para sacarlo fácilmente y ver Que alguien nos toca Vamos Y blocks Oh, oh por dios Blocks chicos la card de blocks Especie Segmenta Sapien Mundo de origen Poliúminus Se parece a la De un gorila Hecho principalmente De bloques de construcción Rojos y amarillos Con algunos bloques azules Leo va a estar fascinado <ríe> Vale ¿Qué tenemos? Tenemos A C de Reboot Caballero Eterno Bullfrag anfibio y bestia. Creo que este bestia ya lo tengo. Vale. Abramos el siguiente. Okay, ya me espolié la primera lámina, así que Bend Uy, fuego del reboot. Está muy bonita esta foto. Fuego pantanoso. Parece que un poco fue caliente este sobre. Una parte superior de que se arma. Y Vilgax. Chimera su Génesis. Tipo enemigo. Ubicación Vilgaxia. Cuando se entera de la existencia, de Omtrix decide que ese valioso objeto es el que le asegurará la conquista del universo. Está muy genial. Vale, con bueno, el siguiente... Esto es como abrir sobres de cartas. Aunque me estoy dando cuenta que parece que me van a faltar bastantes. Solo, solo abriré 50 sobres. Por lo tanto, me faltarán. Por lo tanto, seguramente... Hoy oh, piedra. Creo que ya, ya me salió. Sí, ya me salió. Piedra puede hacer que cualquier tipo de energía se almacene en, la sin, en el cuerpo sin dañarlo. Lo que aumenta su fuerza. Primera lámina. Vilgax del reboot. Segunda. Cuatro brazos. Tercera. El Ometrix troquelado de la primera página. Muy bien. Y Cerebrón, que ya lo tengo también. Uy, me están saliendo muchas repetidas de las. De las metálicas. Me están saliendo muchas repetidas. Muchísimas. Vale, el penúltimo sobre. Penúltimo sobrecito de la noche. Cuatro brazos con mostacho. <risas> nanomech Parte inferior de un amable. Y truque, letras troqueladas. Que dicen Ben 10. Y Cannonbolt Omni en Hanset. Y Cannonbolt, obviamente. Se pliega sobre sí mismo transformándose en una pelota muy resistente. Gracias a este truco se lanza contra sus enemigos y los arrolla. Están muy geniales. Las cards creo que son de lo mejor de este álbum, de verdad. Vamos al último sobrecito de este video. Bilgax de Alien Force, Bash Mode. XLR8 de Omniverse Buena nodita Y Alien X Celestial Sapien Es una raza capaz de realizar casi cualquier cosa Con sus poderes haciendo sus deseos realidad Ok, está muy genial Bueno chicos, hasta aquí Esta revisión del álbum Y esta pequeña abertura de 5 sobres Pronto estaré subiendo otro video Donde estaremos llenando el álbum Pegando las láminas Eso va a ser mucho más largo y nada, espero que les guste. A su vez, haré otro video dedicado netamente a aperturas. Así que eso, nos vemos en un próximo video. Díganme en los comentarios qué les pareció este álbum. Si son de Perú, ya lo tienen, ya lo llenaron. Si no son de Perú, les gustaría tenerlo. Y eso, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.